perderás a tu familia y no habrás hecho nada para evitarlo. Bien. Yo les voy a advertir. Señor Hightop. Si pudiera darme un momento de su tiempo. Hay algo realmente importante que tiene que saber. Señor Hightop. Discúlpenos, conoce la desventura de mi hermana eh, Disculparse no es necesario, Alteza Todo Whitson lamenta el día del accidente de su hermana El caído día, cuando el reloj sonó las seis Esa noche en que se golpeó en la plaza, yo nunca la olvidaré Ella y yo nos... Ese momento lo cambió todo pero si ese momento jamás pasara, no habría un horrorífico día. Así el sombrerero se salvaría. Disculpen. Regresamos con Alicia a través del espejo que tu cabello crezca fuerte, cambia la perspectiva. Mi secreto es cuidarlo desde la raíz. Descubre el nuevo Head and Shoulders Crece Fuerte Desde La Raíz. Su fórmula con vitamina E y efecto antioxidante ayuda a eliminar el estrés del cuero cabelludo para que tu cabello crezca fuerte y hasta 100% libre de caspa. Raíz cuidada,